Buongiorno, cari amigos, da Pablo el giorno de hoy qué Cosa Facho. Facho estrecha ejercicios de base para mejorar la movilidad de las espaldas. No solo para esportivo, aunque personas sedentarias. Las espaldas soportan trauma, muchas tensiones. ¿Cuál es la causa? Movimientos, esbaliatos y posiciones asuntas por varias horas del giorno puestos ejercicios o cuestas stretch vamos a mejorar mucho la movilidad de las palas vamos a, a trabajar a, vamos a relajar las articulaciones a trabajar medio el beneficio de un relajamiento y aunque aunque tanto músculos músculo rígido, vamos a darle un beneficio al cuerpo si tú soy un esportivo con estos ejercicios vamos a mejorar por ejemplo como el el, el, el jumping ya yeah el decline row o aunque el plegamento sule, sule brazo así pues mejoramos nuestras prestaciones esportivas por eso te invito a te que seas esportivo no esportivo a fare puestos ejercicios que te, que te servirán para mejorar tu movilidad y tu rigidez de la esquina para, para el giorno de hoy por tanto cuesta pues pues esta banda elástica si tú no hay la banda elástica puedes usar aunque cueste pues cueste pues bastón de la copas He portado un tapetino para porque si sí, son unos ejercicios donde debemos empiegar el ginocchio, que si no nos facemos mal. Ok, ahora voy a meter el tapetino y vamos a iniciar con pues, nuestro primo ejercicio: nuestro primo ejercicio con el bastón esquina derecha, esquina derecha, peto, peto, avanti, peto, avanti, piego el ginocchio a la misma misura de la espalda. ¿Qué voy a hacer? Brazo rígido, voy a salir saldo y enchendo. Esto lo podemos para que 20 y volta. Guarda cómo labora la espalda. Su en Yu, su en Yu, su en Yu, su en Yu. Puro movimiento de espalda. Nuestro segundo, el bastón, siempre avanti. Bracha tesa, pacho puesto. Avanti, en dietro, avanti, en dietro, avanti, en dietro, avanti, en dietro, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti. Dietro, avanti. Dietro, avanti. sigamos toliendo toda la rigidez que habíamos en nuestra espalda nuestro segundo ejercicio nuestro tercer ejercicio, ¿verdad? brazo su, solamente voy a hacer esto su en you su en you la espalda su en you su en you su en you su en you si tú no hay el bastón de usar en que aunque una suga mano su su so, próximo ejercicio ¿verdad? esto lo veamos tanto cuando hacemos entrenamiento en palestra o, a, o al campo abierto voy a hacerle una pequeña presión a la espalda internamente de, de esta forma hago una pequeña presión verso de mí 2 20 segundos y cambio nuevamente Delato lado, acá! Nuestro próximo ejercicio. Uso la banda elástica, la banda, la banda, la banda. Pues utilizar anche el bastón, mira Presiono el ginocchio, abro paralelamente, solamente giro, guarda, giro, giro, giro, giro, hago estas rotaciones, avanti. Giro. Giro. 15 vueltas lo podemos hacer con este. Giro. Bastón. Con el bastón en la rotación, ¿verdad? ¿no? Avante. Indietro. dietro, Avante. Tra. Avante. Yo creo que es mucho mejor con la banda elástica. Giro. Eso. Siempre con el bastón vamos a hacer una movilización en dietro. Abro lentamente, lentamente, lentamente y vado en dietro. Avanto. Adelopa. Giro. Giro. Pacho del lado, del aso, del de Adelopa van a rotaciones rotaciones e inmovilizaciones de nuestra espalda nuestro próximo ejercicio, bueno, lo hacer el macho avante pero con mano invertida vamos. abro, el dietro. en el dietro avante en y si vale lo que pago Además utilizo el tapeto, el tapetino, el tapetino. Voy a hacer dos ejercicios que son a tierra donde la, por la postura y posición es mejor usar el tapetino, así no nos fachamos mal a nuestro ginocchio. Postura, esto lo puedes hacer a casa, aquí en la palestra. Mátalo acá. Abro. Postura, abro, posiciones y giro. Uno, internamente. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, cambio la mano, giro la mano, giro la mano, giro la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 otro ejercicio que vamos a hacer, vale, guardalo, guardalo estoy seduto, mando en dietro, que voy a hacer? vado avanti, avanti, me sposto con el glúteo guarda sento una piccola tracción en la espalda, la parte de dietro, guarda la espalda, guarda vino donde yo arriba, vino donde trove la tensión, torno indietro, torno postre. posición inicial, avanti, avanti, avanti, avanti me posto, me posto, centro la tensione, torno indietro, ok, esto lo repetimos 5-6 voltios, indietro, me siento en el ginocchio si riesgo, guarda, guarda, uno, due, 3, su, chiudo 1, 2, 3, su, judo, 1, 2, 3, su, Chiudo 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, uno, 2, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vanno a allora queste qua queste queste guarda. lezione il ginocchio faccio questo 1 2 se tu non riesci a fare il che hai fatto in quadripedia puoi fare questo 3 4 5 6 7 8 9 e 10 me voy con un poquito la espalda, puede ser en dietro, avanti, su, en you, su, en yu, abro así. eso siento una mejora, una mejore, eh, venester a mi espalda, porque he relajado un poquito la espalda. Aunque tú lo no puedes hacer, te, te, te consiglio, para lo menos 2-3 vueltas a semana si quieres mejorar un poco la rigidez que hay. Así con estos ejercicios, tú puedes relajar tu músculo. Y te vas a sentir medio y vas a realizar tus mejores, eh, no solo ejercicios, aunque movimiento. Mira, comando, todo lo que falló hoy, domani se vedrá. De cuore, Pablo.